El convenio del sector de siderometalúrgico de Vizcaya ha contado durante los últimos 21 años solo con tres convenios que han cubierto eh, 10 años. Eh, los otros 11 años eh, han estado con convenios caducados o vencidos. Un sector que, que hay que decir que cuenta con 55.000 trabajadores en Vizcaya, de los cuales eh, 20.000 tienen sus convenios de empresa particulares propios que superan en muchos casos el Convenio Provincial, pero hay otros, otros 35.000 trabajadores que están regulados con el Convenio Provincial. Entonces esto es una lucha transversal, contiene también una solidaridad, un apoyo mutuo entre personas tanto de diferentes situaciones laborales como ideológicas. se consiguió resucitar este convenio eh, con una unidad sindical inédita, los cuatro sindicatos mayoritarios junto con cuatro sindicatos minoritarios, eh, y ese convenio tenía una vigencia de tres años. El 31 de diciembre del año pasado ha caducado, ha vencido ese, ese convenio y ahora estamos en una situación de que queremos renovar eh, ese convenio con reivindicaciones actualizadas. La principal de ellas es el salario con el IPC, eh, ...desbocado que ha había en el 2021... ...las cadenas de su contratación... Y, y, la, ...y el hecho de no disponer en el convenio provincial... ...del derecho a la subrogación... ...para que cada vez que cambien de empresa... ...esas plantillas no se les vean reducidas las condiciones laborales. En este conflicto concretamente del metal... ...y ya pasó también la vez anterior... Lo que a mí más me ha impactado, porque en otros no ha pasado esto, es la unidad sindical. Están todos los sindicatos de Vizcaya, eh, prácticamente todos y, y por supuesto los mayoritarios, eh, estamos en, en, en, una misma, en la misma onda. También es muy importante que la clase trabajadora perciba esa unidad. ¿no? Y me parece que el hecho de que estemos nosotros también, aunque seamos un sindicato entre comillas minoritario, pero estamos aquí, estamos también en eh, las negociaciones no a la misma, al mismo nivel que los, cuatro, que los cuatro sindicatos más con más presencia en el, en el sector y estamos demostrando que tenemos una presencia. No solo hay que defender a las personas de nuestra sección, sino que a, eh, te, lo que tenemos que defender desde CGT es todas las injusticias y todas las desigualdades, como se quedó manifiesto en el Congreso de Zaragoza, eh, que se produzcan en el ámbito laboral. Otra circunstancia parecida ocurre también con las empresas de trabajo temporal. Se eternizan los contratos de, mediante las empresas de trabajo temporal, en este sector también, devaluando las condiciones laborales, vamos a intentar que no se hagan contratos por ETT más allá de tres meses. Y una vez llegado este plazo se haga indefinido al trabajador en su puesto. ...hemos eh, acudido a la llamada de la solidaridad y el apoyo mutuo... ...que son uno de los emblemas de nuestra organización... ...de la Confederación General del Trabajo... ...los compañeros de Vizcaya se encuentran ahora... ...en una situación de conflictividad laboral... ...y lógicamente hemos acudido a mostrarles nuestro apoyo y solidaridad... ...tanto eh, gente del Sindicato de Metal de Valladolid... ...como del Sindicato de Oficios Varios de Palencia... ...nos hemos movilizado para mostrarles nuestro apoyo... ...además siempre es grato acudir a, a una provincia como Vizcaya... Siempre ha sido un ejemplo de lucha, tanto a nivel laboral como a nivel social. Y además lo que nos ha dejado impresionados ha sido el apoyo que están teniendo del conjunto de la ciudadanía y la concienciación social que hay en esta tierra. Y luego también el tema de las licencias, existe ya una jurisprudencia del el Tribunal Supremo que dice que se tienen que disfrutar en, en días laborables íntegramente e iniciarse el disfrute de las licencias o permisos de, de retribuidos a partir del primer día laboral. Esto en el convenio provincial actual eh, aquí en Vizcaya está recogido eh, en días naturales, cosa que beneficia a las, a las empresas porque cuando coincide una licencia o un, o un permiso con, con días de descanso se pierden esos días de, de licencia. Queremos que en tema de igualdad que se recoja que los planes de igualdad que se firman en las empresas sean acordados por ambas partes, la representación social y la representación de la dirección. Ahora mismo las direcciones pueden registrar los planes de igualdad unilateralmente y al final pueden ser planes de igualdad vacíos de contenido. Es el momento de salir a las calles porque la patronal no se decía dar ningún paso después de varios meses de negociación, no da ningún paso, ofrece miseria y estamos aquí todos los sindicatos unidos para hacer cambiar esta situación, porque no es sostenible que con lo caro que está la vida, que ya el IPC se acerca al 10%, pues que ofrezca miseria, o sea, mínimo eh, las familias tenemos que comer y hay que pagar las facturas, como todo el mundo. Entonces tenemos que luchar porque nadie nos va a regalar nada. Solo saliendo a la calle y parando a las empresas es como conseguiremos cambiar esta situación. Tengo la esperanza de que ahora, eh, según los datos que manejamos, eh, hay más huelguistas que están en la calle que en 2019 y, y el ambiente es, es bueno. Esperemos que dé sus frutos. También queremos que las personas que fallecen por enfermedades profesionales tengan la misma cobertura, porque trabajando muchas personas se enferman, consiguen al final que se les reconozca esa enfermedad profesional eh, como profesional, no como enfermedad común, y si finalmente fallecen derivada de, por, por, por esa enfermedad queremos que también a sus allegados eh, se, les, se les vea compensados su ausencia eh, con, con esta misma cobertura. Asimismo las incapacidades. Cuando un trabajador eh, coge una enfermedad por haber trabajado mucho tiempo se le reconoce esa enfermedad profesional, queremos que haya un seguro que le cubra con una indemnización, porque ese trabajador el resto de su vida se va a ver con unas secuelas que le va a impedir eh, tener unos ingresos económicos. Esa es la lógica de las coberturas por accidentes laborales, por enfermedades profesionales, ya sean de defunción o de invalidez. Esto es una llamada de atención a, a la patronal, que tome nota, porque la clase trabajadora no está muerta, estamos despertando, estamos volviendo a recuperar la lucha y los trabajadores vizcaínos y las trabajadoras vizcaínas saben de sobra que solo mediante la lucha se pueden conseguir mejoras laborales y mejoras sociales. Deben tomar nota también los políticos y saber que se pueden enfrentar ante un pueblo levantado y un pueblo organizado que recupere sus derechos y que conquiste nuevos derechos. Es importante que fíjate tenga presencia en estas movilizaciones porque, aunque no seamos un sindicato humanitario, creo que aportamos mucha calidad. Seremos pocos delegados, pero nos movilizamos en todas las caronas de coches, pancartas, piquetes... marca esa señal de calidad. Somos un sindicato de clase que estamos siempre, pues o intentamos estar presentes, en los conflictos que afectan directamente a las agresiones a la clase trabajadora y esta es una de ellas. Creo que es importante agradecer a compañeros y compañeras que han venido desde otros territorios, por ejemplo desde Palencia nos hemos encontrado con dos compañeros creo que es muy importante la implicación de las personas es muy importante mantener la afiliación y crecer que es lo que nos da sentido pero también es muy importante ...la implicación de todas las personas que formamos CGT. Otra de las reivindicaciones que vienen en esta plataforma... ...es en, en el tema de conciliación familiar... ...que cada trabajador o trabajadora pueda adecuar... ...la jornada de, de laboral al completo, al horario que él necesite... ...para conciliar con su vida familiar, social. Otro punto que queremos incluir en la plataforma reivindicativa... ...es la cobertura por accidente... ...en concreto por fallecimiento... ...en accidente laboral ocurre a menudo y en este año llevamos ya 40 fallecidos en todo Euskadi, varios de ellos en el sector industrial, que pueden haber sido producidos por caídas, por aplastamientos, por atrapamientos. Queremos que esos fallecidos tengan una cobertura a sus viudas o, su, o las personas cercanas, una cobertura de 50.000 euros que ahora está en una cuantía inferior. Toda la CGT, en este caso el Sindicato Único de Vizcaya o los, o los afiliados de Vizcaya, hay que intentar estar presentes en todas las manifestaciones, en todas las, las movilizaciones de cualquier sector, porque cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Lo que puedan conseguir hoy algunos compañeros y compañeras probablemente pueda ser ejemplo y pueda repercutir en el resto de trabajadores y trabajadoras del Estado. Somos un sindicato eh, anarquista, somos un sindicato que nació de la lucha obrera, y este es uno de los indicativos de nuestro ADN que tenemos que llevar y perdurar a lo largo de la historia. Aglutinando a diversos sindicatos eh, con diversas ideologías y a muchas personas que sin tener afiliación sindical ni simpatía sindical también están viendo la necesidad porque la precariedad la percibimos todos a nuestro alrededor en este sector. CGT no tiene ningún sentido si no está cerca de las personas trabajadoras, si no está reivindicando y luchando por los derechos, primero los que se han perdido y segundo por los que queremos que se nos reconozcan. Si no luchamos eh, perdemos un paso adelante y eso es lo que no podemos permitirnos. Y esa unidad sindical espero que no se rompa y se llegue hasta el final, hasta alcanzar los objetivos. El Carrequín, Betillo Ango